Mm, buenas, ta buenas tardes, bienvenidos a una nueva Buenas tardes, bienvenidos a una nueva sesión de Club de Lectura. Hoy vamos a leer los capítulos 14, 15 y 16 de recopilación de cuentos de amor de Emilia Pardo Bazán. Lo que voy a hacer es compartir pantalla desde el escritorio mío para que lo leáis todos y todas juntas. Cuando esté, eh, me, me, me avisáis. Eh, ¿Se ve bien? Sí. Sí, voy a agrandar un poquito la pantalla. Ya. Eh, Empieza Paco. Paco. Sol era buena amiga. De pequeña, aquella mañana helada, de nada, de diciembre, ve a ti y la rosaría. Iba en coche por la calle, sin gente. Desde el no lo, lo, lo, lo sabía, ¿qué tal tu marido? Ve a ti, mi marido no ve ves. ¿Losalía? no te pregunto, porque cosas personales no se intercontilla. Le pregunto por la silencia librosa de Gonzalo. Beatriz se quedó callada durante unos minutos. Después se levantó el velo hasta la nariz para poder hablar de forma libre porque no molestaba menos. Eh, Paco, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo estuvo callada Beatriz? Un minuto. Correcto. Eh, ahora le toca el turno a Maricruz. Maricruz, te toca a ti, ahora. Sí. Beatriz, la falta de creencia religiosa de Gonzalo. Y si sí te digo que estuvimos a punto de no casarnos nunca. Ya sabes que Gonzalo y yo somos primos. Y nuestras familias querían que nos casáramos. Hasta que la falta de creencia religiosa destrozó los planes. Mamá empezó a cerrarle la puerta a Gonzalo porque decía que era simpático y con buena educación. Pero era horrible que no tuviera creencia religiosa. Yo defendía a Gonzalo porque le quería. Mi madre me organizó una boda con Leoncio era un muchacho con un gran futuro, pero a mí no me gustaba nada. Una noche sí, mientras tú. estábamos en el teatro, alguien nos contó que Gonzalo había tenido una pelea con otro hombre, con otra mujer. ¿Qué noche pasé, querida Rosalía? Estaba muy preocupada por Gonzalo, porque no sabía si estaba herido. Eh, Maricruz, ¿Con quién organizó la, una boda la Marri? La mar, la mar, ¿Con quién persona? Con el persona Correcto. Ahora le toca turno a Juan Fran. Juan Fran, te toca ti ahora. Aquí estoy. Sí. Además, estaba muy celosa y era esa mujer por la que Gozalo peleaba estaba soltera o casada pasé la noche llorando en mi habitación y cuando amaneció fui a ver a mi madre y me abracé a ella muy triste mi madre que me conocía muy bien me dijo que no me preocupara ¿verdad? porque ella iba a ir a ver cómo estaba Gonzalo y a cuidarlo. Gonzalo estaba herido, pero no estaba grave. Al poco tiempo ya pudo salir y vino a casa a dar las gracias a la mamá por sus cuidados. Beatriz, Rosalía qué presión, bueno, viví. Nos apartamos para hablar y le pregunté por la mujer, por la que se había peleado, él se puso colorado y se dio, yo estaba enfuriosa y tenía ganas de pegarle Él me dijo que todo había sido por una mujer, pero estaba... Equivocada, creo que esa mujer era la Virgen María. ¿Cómo se llamaba esa mujer que estaba equivocada? ¿Cómo se llamaba, Juan Fran? Virgen María. Bien, correcto. Ahora le toca el turno a Antonio. Vale. Me explicó que no, no permitía que ninguno hombre ofreciera. En una mujer ni siquiera de la Virgen. Yo, parece, hasta la no podía creer lo que me estaba contando. Y entonces, si me o sin más mamá me dijo que Gonzalo a su Manera, tenía buena fe y o no, que la Virgen María era lo que faltaba para ayudar a Gonzalo y su crecía, lo que le hizo mi marido cuando yo voy a la misa, no se queda ya en la puerta. Antonio, ¿para qué quería ayudar la Virgen María a Gonzalo? Para la Virgen. Correcto. A, ahora sí. le toca el turno. No, a Aspadeza, Galicia. Aspadeza, os toca a vosotros. Vale, quieta, Sonia. Mm. Mi mejor recuerdo sobre mis años Estudiante. No es sobre mis novias, el amor y los sueños. Mi mejor recuerdo es sobre las charlas con mi tía, Gabriela, y otras tres viejecitas. Las cuatro viejecitas se reunían por las tardes en una salita pequeña. Desde la ventana podían ver la catedral. Vale, sígueme ustedes. Yo no, no iba a pasar con los jóvenes jo más bellas para estar con todos mis hijas. Me sentaba en un sillón viejo con los nueve y diez viejos. Y ella me daba palmaditas en el hombre. La mitita era la más joven porque tenía menos de 63 años. Siempre había tenido un ojo un poco más, caído, que un ojo, y que era. más, un una buena mujer y que un todas las historias que yo un poco más, un poco los signos, hombre divertida mucho con Candidita y me parecía muy dulce ella siempre llevaba puesto un traje de lana negro y parecía que se iba a ir al cielo en cualquier momento cuántos años tenía aspadeza candidita ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí correcto Ahora le toca turno a Mónica Vale bueno, Mi tía Gabriela era, era espabilada y lista Había vivido en una ciudad pequeña Y no conocía otros, otros, otros lugares del mundo Exageraba cuando contaba sus historias de joven Era una mujer antigua y su estrés impresionaba Donde aparición tenía 76 años y era muy presumida Llevaba una peluca rubia con rizos. Guantes de colores claros con ocho botones... ...trajes de seda, rayas y verde y rosa... Abanicos y gas azul y flores en el mantón. Doña París estaba casi sorda y ciega... ...y la vestía una criada. Algunos días venía con la peluca de revés... ...la nariz con pintalables y un guante de cada color. Llevaba los zapatos muy apretados y le hacían daño. Doña Peregrina compraba sus mantones en tiendas de ropa usada... Era una mujer con energía, alta y gorda. Le gustaban las bromas. ¿Cómo... Le gustaban las bromas. ¿Cómo me divertían esas cuatro señoras? Le gustaba que estuviera con ellas en la salita. El hombre que quiera tener buena fama debe tratar bien a las viejitas, Porque, hay... Porque las mujeres jóvenes no son agradecidas. ¿Qué le gustaba a doña Peregrina Cerro? Es, le, gustaba, le gustaba estar en la salita con ellas. Correcto. Ahora le toca el turno a Aspadeza, As, Aspade, Aspace, la cantera. Eh, Aspace, ¿estáis ahí? Eh, eh, Aspace. La cantera os, os toca, eh, Sergio, te toca, eh, Sergio, las te, te toca, activa el micrófono, eh, Sergio, Sergio, te toca. Venga, te toca, Leo aquí. Sí. Una, dos, tres, cuatro. Alguien ah, que te... ah, salta. Jana, con. Mejor necesitas algo bien de mí, de mí, a todo el mundo. Incluso a mis profesores me, me no, no, Me cuidaban me no, no, serios. Cuando estaba no, no, no, no, no, no, no, Estamos leyendo por aquí las Paramos. En... Para animar. ¡Para Buen animal. Buenas tardes. Buenas tardes. las la de... es que, hay que ir parando. Se me ocurrió leer en voz alta esta poesía. Es que hay que ir parando. En voz alta la poesía. Hacemos esto y se me ocurrió leer en base a la Poesía, y novelas románticas. Marta, no. Les encantó estar muy interesados. Y me interrumpían con sus comentarios. qué Se enfadaban cuando había un personaje malo y se ponían colorados cuando había dos amantes que se besaban a la luz de la luna. Mis estudiantes llegaban hasta entre entretenidos. Y a recordar cuando eran jóvenes. Cuando a que tuvimos que, que es que me tenía, que, que, me tenían que que que me para seguir con los tuyos en otro lugar. Vamos, o sea, hay que seguir viendo. ¿sí? Venga, tía, te queda por ahí. Por un ¿no? Venga. Te ayudo. Mi tía Gabriela. Mi tía Gabriela empezó a temblar. Me pido perdón. Por. Por, no es por favor, no seas triste. Póngame una vieja. Y subí a la Que se va a... A ver pronto. Quizá era la última vez es que nos veíamos. ¿Cómo no lo quieres? Venga, cámara. ¿Lo tienes? ¿Qué? <risa> No he entendido. Sí, pero acá. Venía por el rima, protestó, Me insulté, no. ¿Qué la pasaba a, a, a la tía Gabriela? Que, que, que empezó, ¿Por qué empezó a temblar? Porque estaba triste. Correcto. Mm, ahora le toca el turno o, otra vez a Paco. Paco, te toca a ti. Doña Valencia miró al cielo. Prometió, hacemos un, hacemos un regalo. Cadita se levantó, dijo que tenía y se le ayudó a poner el matón. baja las caderas para ir a la calle. De repente escuché un suspiro. Caridita me... Me rodeó en su plato. En su cara fría se pegó a mi baba. Pensé que se había semañado y la apoyé en la manía Le dije que quería, ella no me soltaba. En la última abracé una vez más. Y la encaricé, después de con él salí a la calle. Ahora que no soy viejo, me acuerdo Candita, joven mujer. Eh, ¿Qué, qué quiso? Hizo? Hizo cuando abrazó a Canidita y la acarició. ¿Qué hizo después? No, sí. Eh, eh, te, te, doy una, te doy una vista. Lo pone aquí, donde el azul. Salir en la calle. Correcto. Ahora le toca el turno a Maricruz. Maricruz, te toca. Sí. El, de la de el de, María de la el de, de los cuidados. Continúa, continúa, Maricruz. Eh, sí, eh, Juan, Juan Fran, puedes continuar tú. ¿Eh? Juan Fran Juan ah. Fran, ¿puedes continuar tú si es que se la ha cortado a Maricruz? No, no me voy Estaba acortado ¿Dónde, ¿Dónde pone voy? celebrado? Estaba acortado y tú vas a mío Sí ah, eh, Aquí está, aquí está Sí, sí. Aquí está, Yo la boda en la capilla de un castillo Hacía un día precioso de sol y las flores. Era perfecta. Todo el mundo que estaba contento. Desde los marqueses hasta los campesinos. Los novios estaban enamorados y sanos y felices. Un coche esperaba a los novios a las puertas de la, la campiña. Para irse de viaje, iba a visitar Italia, Suiza, Alemania, Grecia y París. Y, y quería visitar lagos, museos, dios y fiestas. María estaba emocionada por la boda. Por el viaje, al viaje, y también iba a visitar sencilla era la hipemppadable criada de María al principio del viaje los novios mandaban cartas regalo de regalos y sus amigos todo el mundo en el pueblo sabía que los novios eran felices y disfrutaban del viaje Pasó el en, verano en y el octubre y los novios llegaron a Francia. Eh, ¿A qué país llegaron los novios, eh, Juanfran? A eh, Francia. Correcto. Ahora le toca el turno a Antonio. 41, papá. Eh, Antonio, te toca a ti. En febrero o marzo, la familia en la gente de Pueblo supo de María que se había puesto enferma, pero que se había recuperado poco poca semana después, en lunes de Pascua de Resurrección. Durante una tarde tranquila y bonita, la gente del pueblo vio como con un coche recogía a María a Lucilla. En la estación, María estaba pálida Lucilla amarilla. Las dos mujeres iban en el coche sin hablar triste, cansada. María tenía la cabeza apoyada en el hombro de Lucilla. Ni aquella de lo siguiente apareció en Marque de Alcala. Por allí María Lucilla vivía junto como hermana. Nunca se separaban. Sabía lo que había pasado. La gente empezó a mintarse en teoría de en de Marqués. ¿En quién apareció en la estación? ¿Qué personas aparecieron? María y Lucilla. Correcto, Antonio. Ahora le tocan a Mónica. Voy. Mm. Nadie supo la verdad hasta unos años después cuando el marqués le pidió yo al sacerdote para convencer a María que le dejara volver con él, pero fue un fracaso. El sacerdote le contó lo que había pasado en realidad. Al médico y el médico notar al y y alcalde, que así fue como todo el mundo se enteró de la verdad. Cuando los enamorados llegaron a París, María estaba embarazada de seis meses, pero sufrió una desgracia y empezó a desangrarse. El médico español que la atendía no podía hacer nada por ella, y le explica al marqués que María necesitaba una transfusión de sangre. El marqués era un hombre joven, sano y fuerte, que podía darle sangre a María, pero se asustó. El marqués no quería hacerlo. Él quería a María, pero no quería darle su sangre. Porque podía ser peligroso. El médico pensó que no había otra solución, pero entonces Luisilla se levantó la manga de la camisa y le enseñó su brazo al médico. ¿Qué, ¿Qué le pasó a Ma Mónica, qué le pasó a, a María ¿A María cuando llegó a París? Pues que sufrió una desgracia en empezar de a Correcto. Ahora le toca el turno a Aspadeza, Galicia. Vale, Karina. Lucilla le dijo al médico que le sacara toda la sangre. necesitarla para María. Ni un minuto tardó el médico que pinchar el brazo de Luzina para sacarle la sangre. El marqués había ido de la habitación. El médico le inyectó a María la sangre de la y empezó a revivir. El de su empezó a cambiar. Y los ojos se abrió. Cuando se abrieron. María no vio a su cosas María vio que le daba un café a la infilia. Para recuperar el 2 de mayo, que había sufrido por la sangre que la había sacado. María volvió a cerrar los ojos. Continúa leyendo a Spadeza. Cuando María y Lucilla tuvieron guardas, empezaron el camino de vuelta a casa, Ahora tenían también una sangre. El marqués intentó pedirle perdón a María muchas veces, pero ella nunca le perdonó. ¿De dónde había oído el marqués? ¿De qué sitio? ¿De qué lugar había huido el marqués? En la petición de María. Cor correcto. Bien. Vale, eh, ya no nos, ver. sí. Mira, el grupo de Asfaleza nos tenemos que despedir, que nos sí. el transporte. Uh -huh. Nos vemos el próximo día. Vale, nos vemos el próximo día, Asfaleza. Hasta luego, Asfaleza. Hasta la próxima. Sí. Sí. Bueno, eh, ya hemos terminado de leer los tres episodios, el 14, el 15 y el 6. Eh, Antonio, ¿qué tal te ha parecido estos estos episodios? Muy bien. Maricruz, ¿qué tal te ha parecido esos capítulos? Muy bien. Paco, ¿qué tal te han parecido esos episodios? Bien. Mónica. Qué tal te ha parecido esos capítulos. Pues muy bien también. Paco, qué tal te ha parecido esos episodios. Muy bien. Eh, Cantera Salamanca, qué tal os ha parecido esos episodios. Sergio qué. Te... Muy bien, han estado muy interesantes. Sí. Sergio, qué tal te ha parecido ese, ese episodio. Bien. Bueno, ahora os vamos a decir la próxima fecha, la próxima fecha del próximo Club de Lectura. El vale. próximo Club de Lectura va a ser el, el día Bien. 15 de junio a las 4 de la tarde. ¿El 15 de junio? Sí, 15 de junio a las 4 de la tarde y leeremos los capítulos 17, 18 y 19 del libro. Vale. 4 de la tarde, 15 de junio, capítulos 17, 18 y 19. Sí. Vale, pues muchas gracias a todos y a todas por asistir. Nos vemos el, 15, el próximo día. Hasta luego. Adiós y salir la flechita, la flechita, esa.